Y media, no estamos empezando todavía, pero vamos a hacer una foto. Venís, apayosos, sumate la foto. ¿Quieres el círculo? Sí. No, ahora no lo voy a contar. ¿Tienes? ¿tienes? Bueno, ¿tienes? bueno, está bien. El círculo. Acá, acá. El círculo fue formado entre todas estas personas y algunas más que están viniendo para poder generar una energía en el centro, cada uno de nosotros tiene una mirada distinta y tiene un lugar que no es ni primero ni último, estamos uno al lado del otro, acompañándonos, en esta tarde distintas escuelas de circo estamos unidos para poder festejar un año con cada vez más alumnos, más profesores y más escuelas. ¿Te ¿Vos gustó vos... la historia, Bueno, ¿so está, está brava, eh, la que te dije. ¿Qué le importa? Bueno, Ay, no, come torta. Bueno, y, basta de historias, basta de historias. Ahora vamos a hacer una foto. Aquí, en el medio, aunque ustedes no lo crean, no hay una cámara. Abrimos un poquito más para atrás. Levantamos las manos. Saludamos a la cámara. ¡Fuerte el aplauso para el circo! Vez, ¡Lento! Vamos a hacerlo en cámara lenta. ¿Listos? ¡Oh! circo. La la ¡Oh! Uh, uh. uh. uh. uh. uh. <risa> ¡Fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuerte! U, U. Mira. ¡Chao, chao! ¡Cámara rápida! ¡La, la, la, dale! no, ca, ca! chao! chao falta el aplauso para el círculo!